Cristina Patsú, del diario Electerotipia de Grecia. Electerotipia. ¿Qué significará Electerotipia? Libertad de prensa. Libertad de prensa. Entonces, que viva la Electerotipia. <risa> Cristina. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes. Antes que nada, yo quisiera re remitirle el deseo y la invitación del pueblo de Patras y del alcalde de Patras a que en mayo usted esté en Grecia inaugurando una gran plaza que vamos a hacer para Francisco de Miranda. Y ahora puedo pasar a mi pregunta. Gracias. Creo que uno de los retos personales que usted tiene es este gran proyecto de la integración regional del continente. ¿Cuál sería en esta fase el problema más grande por el cual todo este proyecto... ...tan importante que puede cambiar la correlación de fuerzas internacionales... ...en qué podría tropezar. Muchas gracias. Muchas gracias Cristina. Bueno Nicolás, por favor toma nota de esta... ...generosa invitación. Yo nunca he ido a Grecia, nunca hemos ido. Ojalá podamos ir... ...a atender esta invitación que además honra a nuestro pueblo... ...al honrar a Miranda... Están ustedes allá honrando a nuestro pueblo, eso lo agradecemos infinitamente. Miranda, Miranda, el gran Miranda. Bueno, bueno, tú sabes que hablando de Miranda paso a, tu, a la respuesta y las reflexiones en torno a tu pregunta. Tú lo sabes Cristina, Miranda fue el que inventó el nombre de Colombia y el proyecto colombiano. Y él miraba Sudamérica como una sola gran unidad geopolítica. Fue un visionario. Luego Bolívar y también San Martín y todos aquellos nuestros padres libertadores y madres libertadoras. La integración, solo la unión nos hará libres. Solo unidos tendremos patria cada día yo estoy más convencido de esto y al respecto en estos 10 años transcurridos de revolución bolivariana y además lo digo con modestia pero lo digo como producto entre otras muchas cosas de los impactos de nuestra revolución en el continente el despertar de los pueblos de este continente, el surgimiento de verdaderos líderes y muchos otros factores. ¿Cuánto ha cambiado, pues, en América Latina a favor de la integración, a favor de la unidad, a favor de la unión? ¿Problemas? Hay muchos, Cristina, muchos. Tú me preguntas por uno, el más grande más grande. No me queda otra cosa que pensar, otro recurso que pensar para tratar en este mismo instante de colocar los, los tantos problemas que, que hay y obstáculos, colocarlos en, en, en orden de, de magnitud que tú me pides. Yo creo que el más grande es Ahí donde más esfuerzo, precisamente, hay que dedicar. Ahí donde más impulsos, hay, habrá que concentrar, precisamente, porque desde mi punto de vista es el más grande, la conciencia. La conciencia. En este caso, diríamos, bueno, no la falta de conciencia y tú sabes como lo dice yo siempre recuerdo cuando hablo de conciencia porque me impactó aquel episodio de Víctor Hugo en Los Miserables toda esa novela es para leerla cien veces Los Miserables tú seguramente la leíste aquel episodio cuando el obispo buen obispo pero pero Obispo al fin, conservador, era bienvenido mi riel. Fue al fin, después de intentarlo varias veces y siempre se devolvía en el camino, a conversar con aquel viejo que estaba en, solo en una montaña. Y de ese viejo decían los lugareños que era como el demonio, porque era uno... ...de los constituyentes de la Francia revolucionaria... ...de los que le cortaron la cabeza al rey, pues... ...el diablo vive ahí... ...el último de los diablos, de aquellos demonios... ...de 1792, 1793... ...pero un día vino un joven que atendía al viejo revolucionario a decirle al cura que se moría, y el obispo dijo, ahora sí voy, se muere, voy. Y se sienta el obispo con aquel viejo moribundo, y es como se me ocurrió a mí esa figura, dos esgrimistas al filo de la muerte, pero una esgrima por la vida. Y entonces, en ese debate interminable, infinito, más bien, hay un momento en el cual el cura le dice, estando a la defensiva, porque el revolucionario lo puso a la defensiva, y lo derrotó, muriendo derrotó a la posición conservadora de aquel obispo que era buen hombre, fue el que le regaló el que salvó a Jean Valjean de la prisión mintiéndole a los policías que lo trajeron preso y Jean Valjean había robado le había robado la, como si, los candelabros de plata y los cubiertos de plata y entonces cuando Jean Valjean vio a aquel obispo dijo ya estoy preso, este hombre me va a mandar otra vez 20 años más y el obispo dijo no, yo se lo regalé y es que se lo había robado pero el obispo era tan bueno que le dijo Salva tu vida. Y de ahí que Jean Valjean se transformó. O más bien volvió a ser lo que era antes de la prisión. Un hombre bueno. Pero luego un luchador. Por la causa humana. Hasta la muerte. Esa novela yo creo que es... Un monumento al, a la humanidad. Los miserables. Qué grande fue Víctor Hugo. Un genio. Eh... Entonces hay un momento en el que el cura, el obispo le dice... Le habla de la conciencia. Saca armas de aquí, reyes, desesperado el obispo, ¿no? Se sentía derrotado por aquel anciano. Eh, la conciencia, la conciencia. Y le dice, ¿por qué? y ¿Por qué decapitan al niño? Tratando con ello de ponerlo a la defensiva. ¿Por qué al niño? Entonces, el niño... Entonces cuando le dice... Aquel anciano le dice, ah, ya lo sabía, señor obispo. Me lo imaginaba que usted me iba a atacar por allí. Es como si durante 500 años se hubiera formado una tormenta, una tormenta, unas nubes, unas nubes. Se van formando, se van acumulando, acumulando. Y después usted le quiere hacer un juicio al rayo. Vea por qué se acumularon. Durante siglos, las tormentas que produjeron el rayo, lo dejó boquiabierto al obispo. ¿Mm? A mí aquí me acusan la violencia de Chávez. Yo me río. La violencia, ni ¿no? cuál violencia. Ah, porque Chávez una vez llegó aquí. ...con unas tropas rebeldes... ...que rodearon este palacio... ...y Chávez estaba allá arriba... ...y una vez también Reyes con un avión... ...pasó por aquí ametrallando ¿verdad? ...por ahí están todavía... ...los impactos de... ...de la metralla... ...pero ¿por qué pasó el rayo Reyes? ...por aquí una vez en un avión F-16 ¿no fue? ...lanzando metralla contra este palacio... ...¿por qué? ...antes de condenarlo... ...o a Chávez... Por el 4 de febrero hay que mirar el proceso histórico venezolano. A nosotros nos utilizaron para masacrar un pueblo una y cien veces. Solo una ocasión fue muy visible. Pero ¿cuántas ocasiones fueron? El caracazo fue la visible, la más visible de todas. Bueno, entonces cuando le dice el obispo le dice alude a la conciencia y entonces aquel hombre le dice conciencia señor obispo me va a hablar de conciencia la conciencia no es más que la suma de la ciencia la suma del conocimiento la ciencia estaba leyendo por ahí un librito que me llegó muy bueno de la salle aquel que habiendo sido amigo de Marx y de Engels sin embargo después enfrentaron, ¿no? Pero hay un librito, que es la constitución de la salle donde él dice, mi planteamiento es científico es la ciencia el conocimiento no teorías traídas de los cabellos la conciencia tiene que ser producto del conocimiento Conocimiento, conocimiento, conocimiento científico, cono, conocimiento útil, transformador. Yo, yo creo que ese es el, el más grande obstáculo que hay a la integración necesaria de, de nuestros pueblos. Y luego, ahí viene la batalla. Ahí, en, en, en ese obstáculo, es que se ubica la gran batalla de las ideas, como la llama Fidel. Fidel. la batalla de las ideas por porque...